Hola, queremos saludar a María Cristina Venturini, a Marcelo Gobo y a todos los amigos que nos mandaron material, eh, libro, literatura. Eh, desde Argentina, desde San Martín de los Andes, se pasaron, María Cristina, te pasaste, eres seca, eres bacán. Te pasaste muy buena onda, buena amiga, además de excelente poeta y mejor persona, querida amiga. Gracias, aquí estamos nosotras. Teníamos una reunión oncecita, comíamos de todo rico. Faltó gente, pero estamos bien. Acá está la encargada de Angélica, la encargada de la parte visual de eh, videocámara, ¿cómo se Exacto. dice? Uh, videísta. Videista. Eh, Elsa Calderón la secretaria Lismu, y estoy yo, eh, faltó Jenny, faltó Lautaro, pero estamos y enviamos el saludo a los amigos argentinos. Angélica, ¿quieres decir algo? Te mando un beso enorme, fue un placer con el, conocerte en la actividad que se realizó tiempo atrás acá en Temuco. Gracias nuevamente por el envío de los libros, por la gestión que realizaste eh, con las personas correspondientes allá en San Martín de los Andes. Y espero volver a verte pronto en Chile, en Temuco, en otro evento organizado por LITMO. Un gran abrazo, me despido. Elsa. Un gran saludo para todos los amigos argentinos que nos premiaron con esos libros que mandaron. Un millón de gracias por todo. Chicos, un millón de gracias, se pasaron. Esperamos que nosotros próximamente podamos hacer algo también, enviar algo hacia allá, eh, algo, algo grabado, algún saludo, nuestros textos, como saben, de repente podemos publicar eh, todo eso que está pendiente todavía, lo que nos falta por hacer. Muchos besos y muchas bendiciones para todos. ¡Chao!